Aprendiendo a usar Orquestram. ¿Para qué sirve la sección Recursos? Entre otras cosas, en la sección Recursos puedo ver las imágenes que me envían mi padre, mi madre o mis profesores. Para ver las imágenes, primero pulso en el botón Recursos. Después, en el botón de las imágenes. Y elijo la que quiero ver. Pulso la flecha atrás hasta que vuelva a la pantalla de inicio.